Buenas tardes, compañeras y compañeros. Hoy en vive una jornada nacional de movilizaciones, con manifestaciones en todas las comarcas, con un lema claro y rotundo: sea hora de recuperar os nuestros derechos, o momento es agora. No caben más esperas, no caben más tempos de cortesía. Este 19 de junio. Estaba llamado desde el pasado primero de mayo a ser una data de loita. lo en Daciga cuando decidimos que sería en este día, cuando se materializaría a convocatoria de Folga, será Galega, que impulsamos con determinación, con absoluto convencimiento y e desde la total confianza, no povo, trabajador, galego. Sobraban razones y e siguen sobrando razones. Y o sindicalismo nacionalista de clase, fiel a su tradición de combatividad, demos un paso frente con audacia fronto inmovilismo no que está instalado tanto o sindicalismo de concertación o de las grandes centrales sindicales estatales como también o autodenominado sindicalismo alternativo. A folga Seraldo 19 de Suño concebimos la como anosa moción de censura a la clase trabajadora galega contra el gobierno español de Mariano Rajoy y las políticas de saqueo antisocial que se estaban a aplicar. Hubo finalmente una moción de censura en el Congreso y el Partido Popular fue desalojado del gobierno español. Pero que nadie se equivoque, ni todo problema era PP, ni la saída de Rajoy resuelve nada en sí misma. Decímoslo con absoluta claridad, entendiendo que desalojar o Partido Popular de la corrupción, o Partido Popular de los recortes, o Partido Popular de la brutal represión, era imprescindible, pero no es suficiente. O problema de fondo un régimen político podre, diseñado para perpetuar la explotación capitalista o que tenemos que desalojar de una vez por todas y e e de manera definitiva, son las políticas de la derecha. Las políticas de austeridad que inició el PSOE, do artículo 135, e que luego desenvolveu y e que acrecentó el Partido Popular, ambos los dos partidos, o dictado, y e servicio de la Unión Europea y e o servicio también de intereses del gran capital. Los problemas de la clase trabajadora no se resuelven con un cambio de caras, no, compañeros y e compañeras, ni con un cambio de tono. Es urgente un aviraje radical en las políticas sociales, económicas, laborales e industriales. Una enmenda totalidad, ha realizado en los últimos años, que exige a derogación inmediata, das reformas laborales, das negociación colectiva, das pensiones, la e da autoritaria ley mordaza. Hay que reverter las políticas de desmantelamiento de servicios públicos. E ten que hacerse realidad de manera inmediata o indulto para los compañeros Carlos y e Serafín. Indulto ya. porque no hay ningún motivo para retrasar una medida que solo precisa de voluntad de política. Compañeras y e compañeros, pueden parecer todas estas reivindicaciones un paquete demasiado ambicioso, pero no lo es. Son los mínimos imprescindibles para que podamos hablar de mudanza, de cambio efectivo, de cambio real. E son los mínimos irrenunciables para nosotros. No íbamos a tragar con xestos, no íbamos a tragar con maquillajes... No íbamos consentir que se mantenga en vigor ninguna de las reformas que provocaron un desempleo agobiante, que expulsaron por miles a inmigración a nosa mocedades, que empobreceron brutalmente los salarios y e las pensiones y e que señalizaron a precariedade. Y e no íbamos consentirlo porque sería un lucho que nos no nos podemos permitir. Porque no íbamos renunciar a nuestro derecho a vivir con dignidad de nuestro trabajo en nuestra propia tierra. Compañeras y e compañeros, sabemos que la salida de Rajoy ha provocado expectativas a nivel social, pero también conocemos muy bien o PSOE. Y e no hay ningún motivo para confiar, no hay ningún motivo para creer que el nuevo gobierno español de Pedro Sánchez vaya a hacer nada más a de siestos vistosos para asegurar a su propia supervivencia política. A sus primeras decisiones confirman a nuestra suspicacia. A composición de nuevo ejecutivo con ministros de claro fondo reaccionario ou o reiterado compromiso de Sánchez de cumplir recetas antiobreiras que marca Bruselas no ofrece motivo de esperanza sino desgraciadamente de preocupación o mismo Sánchez que prometía y apenas nada que lo primero que haría sería votar abaixo a vaya su reforma laboral o si se, se limita a prometer modificar algunos pocos aspectos. La situación de emergencia social, emergencia laboral, emergencia productiva que padece nuestro país no se resuelve porque cambia el nombre do habitante de Moncloa. No llega con que cambien o presidente, los ministros o as ministras. Lo que hay que cambiar son las políticas. Avanzar en la retirada de reformas antisociales y e antiobreiras solo será posible si se obligamos al nuevo gobierno español a hacerlo. Domesmo seito que poniera en marcha unas políticas radicalmente diferentes, la asunta de Galiza só será posible si acertemos toda nuestra capacidad de presión. Por eso, no nos íbamos a de tregua, ni en tiempos de cortesía, a nuestra posta clara o nuevo gobierno, tengan que sentir a los aliento na luca, tengan que sentir a nuestra presión, tengan que sentir a presión en las empresas, tengan que sentir a presión en los centros de trabajo, tengan que sentir a presión en la no es momento de baixar a guardia, ni de retroceder. Tenemos que mantenernos firmes con una agenda movilizadora potente. Cuando atendiendo a nueva situación creada por el cambio de gobierno, decidimos suspender provisionalmente a folga general, no desactivamos nada. Compañeras y e compañeros, de no haber cambios claros, no duvidaremos en volver a ponerla en marcha en los próximos meses. Únicamente optamos por pasar a otra fase, fase con objetivo de insistir en la misma loita. A plantarle cara a los poderosos para avanzar con paso firme a una sociedad justa, igualitaria, radicalmente democrática y e libre de toda forma de explotación. Para avanzar cara a Galiza con empleo, salarios y e pensiones dignas. Compañeros y e compañeras, ¡Avante Caloito Obreira! ¡Viva Galicia Cebe Socialista! ¡Viva!